Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz martes. Iniciamos nuestra jornada en la presencia de Dios. Este momento especial que el Señor nos permite vivir al comenzar nuestra jornada. Lo invito para que iniciemos este día dándole gracias a Dios. Hay muchas razones para agradecer a Dios. Vamos a pensar en, en un momento, en una de ellas, para que juntos digamos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos 23 al 28. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos dijeron, oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él respondió, no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre. Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes. Y les dio también a sus compañeros. Y añadió, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el hijo del hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El, vamos a estar escuchando durante estos días como esa disputa que va, se va presentando entre lo que Jesús hace y dice. Y lo que los, los fariseos y esta gente que está ahí con los ojos puestos en lo que Jesús dice y hace. Pues van a estar criticando. Digamos que va a tener como una especie de auditoría nuestro Señor. Y, y esta experiencia sirve para que el Señor deje claro una cosa que hay que tener muy en cuenta en la vida. El, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Muchas veces, mis queridos hermanos, volvemos esclavos de la ley, esclavos del amor, esclavos de tantas cosas, mis queridos hermanos. Y terminamos, en vez de, ser, de acrecentar y de incrementar la libertad, terminamos perdiendo la dignidad de persona, terminamos perdiendo nuestra libertad. Si hay un afecto que nos quita la libertad, que nos quita la paz, eso no es bueno, mis queridos hermanos. Si hay algo, un lugar, una persona, un trabajo que nos quita la libertad, que nos quita la paz, eso no hace bien. El servicio, el amor, el trabajo, la fe, tiene que acrecentar precisamente ese amor y esa libertad. Que podamos sentirnos bien, en paz, agradados. No es para ser esclavos, no, mis queridos hermanos. Es para ser libres y libres en el amor. Bueno, mis queridos hermanos, a, al trabajo, al estudio, a nuestra jornada, con toda la fuerza, con la bendición de Dios. Dios los bendiga. Feliz día.